Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el formato Deutsch auf der Straße, alemán en la calle. En este video quiero aprovechar de conversar la temática de la motivación. Te ha pasado quizás que tienes días en que no sientes las ganas de estudiar vocabulario, no sientes las ganas de, de, de sentarte, avanzar con tu estudio del alemán o también de otros tipos de estudios. En este video quiero reflexionar un poquito sobre la motivación y además entregar algunos tips prácticos o algunos tips que, que pudieses implementar cuando sientes un día de baja energía. Los kids. Si es tu primera vez en el canal, Tonabelira, te doy la bienvenida. Aquí nos enfocamos en aprender el alemán paso a paso y aprovechar este proceso de aprendizaje maravilloso al máximo si no estás suscrito todavía al canal, suscríbete y haz un clic a la campanita ahí abajo para que te llegue el aviso de los últimos videos. En este video, el segundo video más bien de reflexión, quiero conversar la temática de la motivación. Estoy segura que te ha pasado que, que no te, sientes la energía de estudiar o no, no sientes las ganas de estudiar o sientes un poquito una pérdida de rumbo o una pérdida en en una claridad en, en qué tipo de ejercicio me pudiese servir, qué debo hacer, dónde debo hacerlo. Y antes de entregar tips prácticos, porque como siempre con muchas temáticas, no, no existe una, una receta, así tienes que hacer las cosas y te va a resultar todo. Antes de entrar en, en lo práctico, en lo práctico, en, en la solución, en qué hacer, quiero tomar un momento para decir que es completamente normal sentirse desmotivado de vez en cuando, es completamente normal sentirse un poquito perdido en el estudio, un poquito estancado. Y muchas veces esa sensación pasa por nuestra mente, es nuestra mente que nos indica no sé qué hacer, no sé qué me falta, no siento avance es como nuestro, nuestra conversación o nuestro diálogo interno que, que nos, nos indica o nos incluso echa hacia abajo muchas de, en muchos de los casos. Entonces, antes de, de buscar qué puedo hacer y antes de entrar nuevamente como en un estado de, de, de buscar, de buscar, de buscar activamente, mi reflexión va al respecto de decirte, es completamente normal, es normal que la energía, los niveles de energía suben y bajan y lo mismo en el estudio, es normal que hay días incluso donde tú sientes que la retención del vocabulario no te sale tan bien como normalmente o sientes como más lento o sientes que repites y repites y no te resulta o te sale, te sale peor de lo que tú piensas que te sale o lees un texto y no entiendes tanto como quizás anteriormente entendiste esas fluctuaciones tales como las tenemos en la vida, también durante un proceso de aprendizaje lo vivimos y es completamente normal. Y lo primero, la primera alerta que es, que es buena, que salga cuando tú sientes desmotivación, es pensar, ojo, esto no es nada raro, esto no es que tengo un problema, que algo anda mal, eso es completamente normal. Así, el siguiente día me puedo sentir completamente diferente. Eso sería mi primera reflexión al respecto. Y segundo, ya entrando un poquito en la parte de, de, de qué puedo hacer, tips prácticos al respecto de sentirse desmotivado. Como primer tip, difícil con estas cuentas. ¿Qué hace tip? Primer tip es bajar un poquito la expectativa. El día que tú sientes que estás des desmotivado, Exigirse al mismo nivel que otros días simplemente no hace ningún sentido, eso sería exigirle a un auto que tiene la mitad del tanque vacío andar miles de kilómetros, no puede porque solo tiene cierta, cierta cantidad de benzina metida, por lo tanto si tú te exiges más de lo que puedes dar va a, va a generar un parálisis por defecto. Por lo tanto, lo primero que necesitamos hacer es bajar un poquito las expectativas. Decirnos, hoy día quizás no, no puedo hacer la misma cantidad de cosas, no puedo aprender la misma cantidad de vocabulario. Hoy día tengo que bajar un poquito el nivel de complejidad. Cualquiera sea tu forma como responder al, a bajar la expectativa te puede ser un, un aporte para tu estudio, porque con eso generas una especie de relajo interno y bajas la presión. Porque lo peor que podemos hacer en una situación donde sentimos que hay desmotivación es que nos seguimos presionando, nos seguimos presionando, sabiendo ya que, que no podemos rendir en la misma forma como rendimos todos los días. Eso sería mi primer, mi primer tip al respecto. Y segundo sería buscar un formato un poquito reducido de ejercicio por ejemplo buscar un texto que te parece más fácil eh, reducir tu hora de estudio a la mitad de tiempo o simplemente decirte que es lo más mínimo que puedo hacer para sentir que igual avancé para sentir que igual hice algo y enfocarte en eso no enfocarte en cómo te sientes no enfocarte en, en, en pero tenía todo eso planificado y no logro hacerlo. Simplemente enfocarte en qué soy capaz de hacer ahora. Ese sería mi segundo tip para la desmotivación. Y luego, un tip que va un poquito juntando esos dos puntos sería pre preguntarte qué formato de estudio o en qué formato más siento entretención dentro del estudio y a qué voy con eso, por ejemplo, te gusta más escuchar, solamente escuchar, por ejemplo, un audio, o te gusta más ver un video, o te gusta más leer un texto. ¿Cuáles de esos formatos son, son el que más te agrada, naturalmente? Y irte a un ejercicio de ese tipo, no pensando que es que estás estudiando simplemente diciendo voy a leer un texto voy a ver un video, voy a escuchar un audio y no te enfoques en que estás estudiando simplemente te enfocas que estás haciendo una actividad que te agrada una actividad que siempre te hace sentir bien una actividad que te sale más fácil porque con eso mentalmente un poquito le llevamos le sacamos el enfoque al estamos estudiando y le ponemos el enfoque estoy haciendo algo que me agrada estoy haciendo un tipo de, de, de, de actividad que me gusta y nos enfamo, enfocamos en eso y muchas veces es el truco de salir un poquito del, del estancamiento de salir un poco de la falta energética en, en hacer un pequeño paso solamente enfocado en uno y ese mismo ejemplo también conecta a lo que repito muchas veces, que no hay una receta en el estudio, no hay un formato que funciona para todos y esto mismo lo indica tan perfectamente que uno, neces uno tiene que mirar a uno mismo, hay que mirarse a uno mismo en entender qué tipo de, de, de estudio, qué tipo de ejercicio me gusta, me agrada y si no lo sabes Nuevamente, no, no te estreses, no hay ningún problema, puede ser que no has vivido este proceso anteriormente y estás en búsqueda. Y en la búsqueda uno tiene que experimentar un poco, tiene que decir, entonces voy a mirar un video, voy a hacer esto y a ver, a ver cómo resulta, a ver qué, qué tal, pero con la misma con la misma mirada un poco de no generar ninguna presión ahora tengo que me tiene que resultar este audio y me tiene que funcionar no simplemente estoy en un estado de exploración cuando uno explora uno junta información de diferentes cosas y seguramente que te va a servir a saber después un poquito más sobre ti cómo eres tú como alumno del alemán por ejemplo cómo eres tú como alumno de un idioma y te va a hacer información muy útil para otros procesos de estudio por lo tanto, el mensaje aquí, ¿qué hago cuando me siento desmotivado? Es tomar una respiración profunda, decirse primero, esto no es nada anormal, no es nada raro, no es nada fuera de lo común. Va a pasar, es un estado temporal de baja energía y qué es lo que puedo hacer para sentirme un poco mejor y qué tipo de ejercicio me gusta, donde yo siento que el, el esfuerzo que hago no es tan grande o lo que puedo lograr hoy día ...dado que me siento de alguna forma. Con eso ya llego al final de mi breve reflexión... ...reflexión psicológica en el estudio de idiomas. El estudio de idiomas... ...se presta para muchos, muchos procesos internos. Esto solo es una pequeña parte... ...pero es, una, es suficiente para un video cortito. Espero que les sea de utilidad, espero que les sirva. Y me alegro mucho leer comentarios qué es lo que haces, qué es lo que hacen cuando sienten desmotivación, cómo superan ese estado, ¿Qué, cuáles son sus herramientas o sus pasos que les sirven para sentirse un poco mejor, porque estoy segura que, que todos les podemos ayudar a los demás con lo que hemos vivido. Con eso dicho, si te gustó el video dale un Mac, y yo me alegro mucho vernos en el siguiente video. Besos un Mal.